Buenos días, buenas tardes y buenas noches En esta ocasión, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a poner otra barra de esta Es decir, yo la iluminación de mi escritorio la hago con una lámpara Que es esta, que siempre está más o menos a este lado de la pantalla Más o menos por ahí, alumbra alumbra más de lo debido Y empieza tenerla aquí, y más o menos directamente no usarla. Tenerla apagar y usar luces secundarias Es decir, tener dos luces aquí para iluminar así pero vean es que esta luz genera demasi demasiada poca luz. Entonces, yo tengo una semana probando esta otra luz. Ahora no van a nada todo sabe oscuro. Como la del techo, solamente aprendía. Esta. Pero el chiste es que no me quiero comprar más luces. Es decir, más tira de LED Yo tengo. Es que tengo que acoger la neta en to todas las cosas. Yo tengo esta. Que esta es, creo que en un metro tiene 60 LED Sí, en un metro tiene 60 LED, esta pero yo necesitaría una que tenga 120 Leo por ahí, así que tenga mucho, mucha densidad de LED. Pero claro, esto no disipa tanto como es necesario. Por eso estas, vamos a despegarla. Vamos a aprender algo. Ok. Esta es la que yo estaba usando. Es la que está en el techo con este controlador, que es sencillito. Entonces, esta es la otra, la que estaba probando. Con una, un arreglo un poco extraño de luces. La cámara debería ajustarse en un momento. Si no. Ya tiene problemas, vamos a conectar la de que esto joda Entonces, esta así, La cámara nos está adaptando al brillo Es sí. esta se ve bien así en la cámara, como que todo se ilumina perfectamente Pero luego si traemos aquí, estoy perdiendo mucho espacio Dame de conectar y enseñarle Sí. estoy perdiendo mucho espacio de la tira Y la tira ilumina pero no lo suficiente como yo quisiera Porque tampoco quiero SD es decir, el nivel de refrigeración del de, de disipador que tiene aquí. Así que me puse a inventar y me puse a hacer esto. A ponerla así. Es decir, ya cortando. Es decir, ese es fácil porque quiero poner conectores de esto. Es decir, no quiero, directamente tiene un cable saliendo de un lado para que, puede que pase esto. Y en ella también está así. Está despegado. Entonces, yo lo que le poner conectores de esto en los extremos para conectarlo. Y así con la tapa que esto lleva aquí. Esto tengo un reguero. donde la puse? Ah, mira aquí. Qué tapas. Para poner en los lados. Con estos conectores. Hacer un agujero. Y ponerla ahí. Y ponerla con un controlador de esto. Que lo tengo por aquí ya tirado. Y, no, y me da pereza de usarlo. Así que voy a poner uno de esto. Para cuando yo digo, Alex, apaga la tira. No suene eso. Es que es un relay. Tiene si no directamente tiene esto conectado y si en cuyo caso quisiera si, apagarlo todo, lo pondría con esto pero claro, eso me, ta, eso me ocupa un espacio ahí en la regleta que también quiero ir liberando así que pensé en alimentarlo con la fuente con esta pero esta fuente también la uso para cargar la batería es decir, la batería de 12 voltios que usa la, la aspiradora que lo dejaré por aquí arriba si no la han visto y lo uso para muchas cosas más entonces me recuerde que tengo otra que funciona menos que es esta que es la que voy a terminar usando Así libero un espacio de aquí, del toma de corriente, y, y directamente lo controlo con esto, la luz de aquí arriba. También van a haber dos luces más, que van a ser dos tiras más pequeñas, que es el, el material que voy a usar, que es largo, lo voy a cortar, para poner esa lado de la luz, y van a estar como, como aquí. Esas se van a estar aquí, y van a haber dos luces aquí, abajo. Entonces, con esta, que de 5, dice 5 Ampel, pero intent he intentado... Eh, eh, Exigiré los 5A y no da 5 Creo que me da como mi máximo 2 o 3A Pero para lo que voy a estar haciendo es que es alimentar esas luces Creo que también el panel que me hice hace mucho tiempo antes de hacerme el canal Un panel de, de sago, ¿no? Lo voy a alimentar para prenderlo porque casi nunca lo prendo Y voy a también poner luces debajo de la mesa Con una de esta tira Pero creo que no voy a hacer esto para ponerla así Y también por la temperatura que coge está despegando así que creo, creo que voy a tener que poner menos tiras en el mismo espacio así más o menos un arreglo como lo tengo aquí para poner menos tiras entonces voy a Sí, estoy haciendo sí lo terminé ahora pero intentando y sí, probando para entrarlo con el creo que es el macho o el hembra uno es uno y otro es otro no sé cuál es cuál sí. entrándolo me fijé que esto entra muy a presión si queda muy bien la, la la cómo se dice la unión para lo que lo voy a usar no creo que no no cómo se dice no sé si es necesario usar un conector como este pero tengo muchos y quiero solo de esto porque quiero de, de pegarlo cuando quiera y tiene solamente como un módulo al final me quedó así fue un, un calvario porque no tengo muchas herramientas así, dedicadas para esto aunque mañana con lo que tengo quedó así entonces será poner la tira como el arreglo claro no quiero ponerla como lo puse en el anterior sin así, este así, eh, así. Si sí, yo lo metí para dejar un espacio y el conector, cada vez sobra un poco más porque el conector tiene su sitio. Sí. este es el lado positivo y este es el lado negativo. Este no puedo ponerlo aquí. Este tendría que ponerlo de este lado. y aquí si sí tengo el positivo abajo y el negativo. Este es el positivo. Ahí está la marca. El positivo. Ah, no, aquí está la marca del positivo. Entonces, si sí es para este lado. Que tengo el positivo ahí, este el Positivo ahí el Positivo en este para este lado que lo hice entonces Bueno, la tira va puedo poner de cualquier lado, no importa Porque no importa la dirección, porque esto es un eh, Un ángulo en B O en L, como quieran decirlo Tiene el mismo tamaño de los lados Thank <music> Bueno, ha pasado mucho tiempo. Ya tengo terminada la tira. Esta es la vieja. La voy a dejar así como estaba. Y la nueva solamente doble esto para que el espacio me dé para que pueda entrar un segmento más. Este espacio lo deje por si tengo que poner otro. Aquí lo terminé. Le puse bicarbonato de sodio con la gotita o glut como sea que le digan. Aquí para endurecer la, la entrada para que esto pueda entrar y salir. Sin que se salga de su sitio y tuve que poner un niño porque la tapa quedaba suelta. Es decir, le hice un agujero y aquí atrás lo corté para que haga presión contra La, la, la tres paredes. Y el tornillo es lo que hace: un tornillo de estufa. Es decir, no tenía de punta y no tenía tornillo de punta. Así que al final usé una punta de avellanar y avellan avellané la zona. Entonces, así quedaron las luces. Ahora, ah, el controlador también. ¿Dónde está? Está aquí. Yo estaba pensando ponerle uno de los terminales de, de esto, al contrario, pero la caja no me da el espacio. Es al final es que lo abro y lo dejo así. Porque si lo pongo encima, si lo pongo aquí está. Si lo pongo aquí arriba, tendría que dejarlo por aquí. Así, más o menos así de salido. Y ahí está la antena. Y aquí abajo. No ni, ni siquiera hay espacio para ponerlo. Entonces al final lo voy a poner con este conector. Ahora.. Eh, ale, apagar la lámpara. Ahora la, la lámpara está apagada. Voy a hacer un corte, a poner luces, a poner a, a configurar el controlador y vuelvo. Entonces, así queda la iluminación en la mesa. Alec, apaga la lámpara. Si, sí, esa iluminación, entonces... Aquí estaría... Esto con los focos que está... Que se más o menos como en este... En todos lugar lugares aquí. que si más o menos como en la esquina, en la esquina de, de la mesa. Enfocando, daría más luz. Pero esto ya quiero así. Alec, enciende la lámpara. Yeah. Esta lo va a estar más o menos como aquí. O por aquí. Claro, esto me da un problema, entonces tengo que conseguimos un difusor para que... genere menos sombra. Ahí no será tanta sombra porque tiene, tengo la luz de los lados Y también eso quiero evitar También podrías cambiar la lámpara, es decir, sí, la luz principal de mi cuarto Pero esto me da más, ¿cómo se dice, más versatilidad Para tener mejor iluminación cuando estoy trabajando cuando Tengo que enfocar algo Puedo directamente usar la lámpara y enfocar lo que quiero enfocar Y así estamos pendientes a eso Entonces, esto lo pondré después porque tengo que ponerlo debajo de la mesa Y también tengo que poner la tira debajo de la mesa Ah, por cierto la tira que yo puse ahí, es decir, la tira que yo puse ahí y la anterior, yo le voy a sacar la tira a la anterior creo que no la voy a usar voy a usar esta que ya la tengo aquí le voy a poner una tira nueva para que quede como la que tengo aquí de este lado es decir, la que está solamente en las uniones la que está levantada para que tenga un poco más de tira y quede mejor entonces, eso es todo gracias por ver el vídeo y adiós